como comenzamos a, a, a las 7. Pero hay que decir la verdad, estamos un poquito más animados ahora, porque tenemos aquí a Willy Hierro, ¿eh? Buenos sí. días, Willy. hermano. La expectativa. Julio, Carolina y, y los ausentes, porque sí. eh, esos asientos reflejan sí. algunas personalidades ah, eh. que Francis, Olajo, sí. perdón. Sí. Eh. La gente de nuestra edad sabe. Mi amigo Sócrates, digo. mi amigo Sócrates. Mira, hemos estado Haciéndole la siguiente pregunta a nuestros invitados del día de hoy. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para el año 2020? ¿Y qué le pareció? O sea, qué, qué, ¿cómo visualizó el año 2019? Ok. Eh, yo pienso que en base a la visualización del año, eh, viéndolo del punto de vista global así, tú sabes, y todo es política, todo envuelve la política, porque este mundo así es. se desenvuelve a través de eso. Eh, pienso que siendo un año preelectoral eh, la situación, aunque con sus dificultades, porque la tenemos, no podemos claro. ocultar esa parte, claro. la parte artística se ha visto beneficiada en ese sentido, y la expectativa que tenemos hacia adelante, nosotros en el plano personal, Estamos produciendo, produciendo música, que es lo que sabemos hacer, que fue el don que Dios nos dio. Y es lo que tenemos que proyectar hacia afuera. Así es. Estamos haciendo una producción eh, de son, de, de una fusión de salsa y son. Sí, sí, vi algo eh, que me Hicimos la zarandonga sí. ya comenzando. Y venimos ahí también rescatando lo que es también, no rescatando, sino retomando, esa es la palabra, retomando la línea típica orquestada, que también estamos trabajando en ese sentido. Yeah. Y nada, eh, pegarse de Dios ante todo, que Así es, es eh, lo más importante. Sería bueno que tú nos hable un poco de lo que significa lo que se hizo con el merengue a nivel eh, de los organismos internacionales al declararlo. Bueno, hombre, y, la bachata. y la bachata. Sí, fíjate, pienso que... Y la bachata, la bachata. Pienso que, que ese, ese nombre gigantesco de, de la UNESCO y, y lo que se ha, se ha hecho con el merengue y con, y con la bachata, nuestro ritmo caribeño, vamos a decirlo así para abarcarlo todo, ha sido un paso muy importante. Ahora bien... Eh, eso también encuentra una situación en el merengue, específicamente, no tanto así en la bachata, porque tenemos un exponente de la talla de Romeo Santos que se ha encargado a nivel internacional y el mismo Juan Luis, que ha hecho un gran trabajo también a nivel de esta bachata, esa bachata rosa, como le llaman a la de Juan Luis. Y Romeo ha hecho eh, algo bueno, vamos a decirlo así, que ha servido para que la bachata crezca, no tanto así el merengue, no hemos tenido esa facilidad y esa oportunidad con el merengue aunque están surgiendo nuevos exponentes como Manicruz, eh, Vías Rafael y el hijo de, sí, de, de Rafa, Rafa con un tema sí. muy bueno que está ahí hay otros exponentes nuevos que, que están emergiendo con un estilo bien eh, no tan fuerte como el que nosotros hicimos porque recuerda que el merengue de nosotros viene de la parte análoga Sí. Entra a lo digital. Yo, por ejemplo, yo grabé un tema que fue el tema ¿Cuándo llegará? El tema que me identifica junto con la gran manzana. Yo lloro porque tengo un sentimiento. Mm. Ese mm. tema fue el primer tema que se hizo digital. Porque nosotros, recuérdate que entramos en la época del LP. Sí, sí, sí hicimos la transición al CD sí. y ahí se grabó digital entonces eh, ese tema y tú oyes el sonido de ese tema hoy y se parece que se grabó anoche tú sabes se puede esperar un resurgir del merengue eh, eh, este tiene, año que viene tiene tiene que resurgir nosotros eh, eh, el ADN de nosotros corre merengue yeah. donde nosotros tocamos un merengue la pista automáticamente llena ¿Se o sea, enciende? Sí, sí, hay una respuesta del público. Como aquel merengón. Cuando Lo, suena en un baile. Un, un merengón menudo. del Diablo Mateo. ¿Qué sucede? Y hay que decirlo claro: eh, el negocio, las emisoras. Antes no habían tantas emisoras interactivas. Antes no había tanto programa de panel. Eh, tuve, por ejemplo, un show de mediodía para ponerte uno. Y es la mayoría de... de, de el contenido. Eh, el ¿o? contenido y es algo de música. Exacto, Antes era vale. mucha música y claro. algunos contenidos eh, social, comedia sí, sí, y sí. eso. Hoy en día eso cambió. Teníamos 300 emisoras poniendo merengue a toda capacidad, letrista, arreglista, orquesta, compitiendo con la calidad, sí. no con la mediocridad. Y yo sí. pienso que el merengue eh, involucionó en cierta forma. ¿En qué sentido? Nosotros... Teníamos los patrones de los grandes músicos como decir Félix del Rosario, eh, Papa Molina, Rafael Solano, para ponerte algunos ejemplos. ¿Se le puede llamar género a los nuevos eh, estilos musicales que hay ahora? Eh, bueno, mientras tenga guira y tambora, es merengue. Cuando le quiten ese elemento, eh, deja de ser merengue. Aunque eso que le llaman merengue de mambo, y esas cosas, es como una... Deberían ponerle el nombre. Por ejemplo, Johnny Ventura siempre ha, habla sobre ese particular. Que él decía que él grababa, por ejemplo, el biombo, el ritmo biombo. Sí. Él le ponía el ritmo biombo, porque él sabía que eso tenía unos elementos que no eran propios del merengue. Uh -huh. Pero cuando era guira, tambora, el merengue tuvo una evolución. Comenzamos con guitarra, la dio Romero Santos, que de hecho va a ser un tema de él al final del programa. Y... Comenzamos con la guitarra, luego viene la evolución entre el saxofón, entró la tumbadora, y después Luis Alberti, en la época del tirano aquel, le da ese valor de orquesta al merengue, que es el primer merengue con padre Pedro Juan, sí. que se escribe y se, y se prepara a nivel orquestal para una fiesta que se hizo en Santiago de los Caballeros porque eh, eh, eh. si sí, le le ay, pidi, ay, a él ay. le pidieron que hiciera un merengue para la para la sociedad de Santiago que iba un, mer, un, un, sí. un orquesta de salón sí. entonces sí, porque en ese tiempo la, en los en la, los bailes y ese tipo de eventos lo que se bailaba sí. era danzón Sí, incluso tiene un pa, la parte que le llaman paseo sí. tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan ese es el paseo sí, sí. para ir a buscar la pareja sí, tú sabes entonces después arrancaba la situación y el parapapán, pam pam, eso tiene una historia también. Dicen que era Trujillo, que, que cuando el jefe decidía moverse del escenario, la orquesta tenía que cerrar y no encontraban la forma, cómo terminar. Entonces, el músico habilidoso inventa ese cierre, tú sabes. Pam pam pam. Pam pam, sí, exactamente. Increíble. Y nada, estamos en Navidad eh, viendo realmente los cambios que han surgido, eh, hablemos de esa parte, porque realmente la Navidad es algo significativo para el pueblo dominicano, un pueblo bullanguero sí. y que gusta de buena música. Sí. Hemos perdido grandes exponentes, el caso de, de Raputín, por ejemplo, Mateo, ¿no? que tenía un viejo año que, que todavía retumba. El mismo eh, Rios. Anthony Ríos. Anthony Ríos. El de la eh, eh. bachata, eh, ¿cómo se llamaba? Que murió. José Mateo se no, murió. No, que era. murió en Miami de problemas de insuficiencia renal, el un bachatero. Ah, Joscar ah, Sarante, sí, Joscar. Y, y nada, y ahora eh, estamos estos, con... Un... Estos nuevos géneros de estos muchachos que cantan, eh, que, que hablan muchísimas cosas. Sí. ¿Cómo tú lo asimilas en la sociedad? Eh, eso, eso, la mm, eso es un patrón. <risa> eso, eso es un patrón ya <risa> establecido que viene con, con influencia del reggae, de, de, de Jamaica, la música puertorriqueña. Tiene mucha influencia. De, de, Pero veo que tiene un tipo de sonido que se asemeja mucho a una música haitiana también. Sí, sí, bien, el compa. El que, compa. Que es, nosotros incluso incursionamos en, ese, en esa parte. Y es como, como, como que da continuidad. <risa> eh, sí. Como que la persona Entra en ella hasta sin darse cuenta Cierto, tienes razón Y eh, se ha convertido en un fenómeno Hay que admitirlo sí, Y aceptarlo que... es Hasta el tema de Mili O Ay, oye, qué <risa> qué El canto, canto de guerra. Eh, Volvió Juanita eh, que lo, lo convirtieron en la en la pámpara, tú sabes. Sí, sí, eh, sí, con sí. la pámpara prendida sí. Volvió Juanita, o sea, se tres, y se bueno. convirtió un fenómeno ahora sí. a nivel de, sí, de las sí. la navidades. Vamos. No. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vienen cosas a... buenas. Sí, señor, así es. Sí. No sí. se vayan. Que continuamos con Willy